Nicoaco Tateyuac, y o machticawa o Temoque de Ipantepet, Iwanoyasque, y Tempamar de Galilea, o y barco y Ope, Panuajuxelados de Yenat, hasta pueblo de Capernaum, y Cuacoño Tatlejuac, y Juan Jesús Machao Ope, Eca, y Juanat López Mutatlamotla y Juan que es Macuile, o Chicuas en kilómetro, y barco. O en Jesús Juan al Panat y y yo y no pero en yehua que Amo Jesús. Y guan con Iwan sa iwan y cultique, y sanima asito y kan no yaya.